Hola de nuevo. ¿Qué tal están? Esperemos que disfrutando mucho de esta experiencia virtual que nos deja Open Expo en este año 2020. Esta virtual experience que nos está dejando interesantísimas charlas a mesas en redondas y la keynote también con Chema Alonso de, de presentación en esta sala recordad. Debajo pueden pulsar o desde la agenda cualquier sala en la que les interese porque tenemos un amplísimo programa con tres salas, tres tracks o salas en, en español y una en lengua inglesa. Ahora viajamos hasta México donde pues debe ser prácticamente mediodía y vamos a recibir a Irene Soria. Hola Irene, ¿cómo estás? Esperamos que Irene suba al escenario, ya creo que la tenemos por aquí. Hola Irene, ¿qué tal estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola a toda, eh, todos los que están conectados, ¿qué tal? Encantadísimo. Buenas tardes desde España, buenos uh, días entrando ya en la tarde, ¿no? Será justo el mediodía allí en México, ¿verdad? Estamos dando justo las 12.02, entonces estamos a media jornada y ustedes ya estamos, ustedes ya casi por terminar, ¿no? ¿Qué tal les ha ido en la expo? Afortunadamente, muy bien. Estamos eh, muy eh, contentos eh, de cómo está saliendo todo, de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos eh, compartiendo, que es de lo que se trata en Open Expo, de poder eh, compartir, de poder debatir. Y queremos recordar a nuestros participantes que en la mesa, en la mesa en la que están, pueden, cuando estemos en el escenario, no, para que se pueda atender al escenario, pero entre las menos cuarto y las en punto, esos 15 minutos eh, que tenemos, pueden hacer dos cosas bien ir a la mesa Q&A donde estará Irene, por ejemplo, desde las menos cuarto y hasta las ocho o, o, la, o los siguientes días digamos desde que termina una presentación hasta que empieza otra, pueden hacer allí preguntas y si no entre los participantes de cada mesa pueden eh, hablar, pueden abrir su cámara, pueden abrir su micro y pueden eh, pues eh, compartir sus experiencias, hacer networking, que a buen seguro van a salir buenas sinergias y vamos a aprender todos de todos que este es una de las uh, opciones eh, que nos ofrece esta plataforma y que open expo quería que pudiésemos uh, no solamente ofrecer las ponencias las charlas y las intervenciones sino que puedan uh, hablar con los miembros de la mesa solamente les van a ver en esa mesa si quieren ir a otra mesa donde hay una persona con la que le pueda interesar hablar pueden ver uh, su, su avatar o su nombre y uh, pueden pinchar en esa mesa se mueven a esa mesa y los miembros de esa mesa se si abren el micrófono y la cámara les uh, van a a poder ir. Irene, vamos a recibirte ya y vamos a compartir contigo lo que nos tienes que contar, que es muy interesante. Creative Commons, de los modelos de restricción al bien común, es el título de tu ponencia. Irene Soria es académica, consultora, diseñadora y activista del movimiento de software y cultura libre en México. Así que nos vamos hasta México. Y te dejamos ya en el escenario todo para ti, aunque nos comentabas antes en la charla previa que al final podrán, podrán preguntarte los uh, eh, las personas que estén en, en, en la sala, nuestros uh, contertulios en este caso serán para, para todos, ¿verdad? Claro que sí, porque así podremos abrir al final no solamente preguntas, sino el diálogo de lo que pues de lo que vengo a compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues todo tuyo, Irene. Perfecto. Pues bueno, voy a compartirles mi pantalla en unos minutos, pero antes pues quería agradecer a la invitación, por, de la invitación a este evento que la verdad me tiene muy emocionada desde que me, me invitaron porque le he dado seguimiento incluso desde sus primeras emisiones. Eh, y para mí significa mucho y es muy importante eh, poder compartir con una audiencia como la que tiene Open Expo eh, ahora en su modalidad virtual. Entonces, pues, bueno, estoy muy, muy agradecida, pero, solo, pero también muy emocionada ¿no? por estar con ustedes. Lo que voy a hacer ahora será compartir eh, mi pantalla, eh, que ya hicimos esta, esta presentación, nada más voy a permitirle acá, si me permiten un segundo. Y listo. Bueno, les voy a comenzar a contar que, como bien dijo eh, Paco, eh, mi presentación eh, se titula Creative Commons de los modelos de restricción al bien común. Y en este particular momento, pues, quisiera eh, compartirles que yo me presento ante ustedes como la representante líder de Creative Commons México. Y eh, una de las cosas con las que quisiera comenzar, que Pacaya, Paco ya lo ha hecho eh, amablemente, pero yo quisiera comenzar presentándome ¿no? Y más allá de presentarme de quién soy o todo lo que he hecho, me gustaría, digamos, situarme o contarles a, a esta audiencia que hoy, eh, con la que hoy compartimos, desde dónde les hablo, ¿no? Y les voy a decir por qué, porque me parece empezar eh, por aquí es importante. Como bien comentaron, yo soy diseñadora, yo soy una diseñadora gráfica mexicana, yo estudié diseño, estudié diseño y comunicación visual en una escuela pública aquí en la Ciudad de México. Eh, y una de las inquietudes que tuve desde que estaba en la universidad era que teníamos muchas carencias, pero no, no solamente vinculadas a lo económico, sino acceso a algún tipo de conocimiento. Entonces, una de las cosas que comenzaron a motivarme eh, para empezar a hacer otro tipo de búsquedas fue el encuentro de herramientas, ¿no? ¿Con qué podemos crear? Y más bien me preguntaba, ¿no? ¿Se podrá crear con otra cosa en el diseño? ¿Se podrá hacer un emprendimiento? ¿Se podrá hacer algún tipo de empresa o cualquier tipo de emprendimiento social, económica, lo que sea, eh, con otras herramientas que no sean las que conocemos de manera habitual? Entonces me metí al mágico mundo del software libre, que en realidad yo me metí primero como empezando a utilizar unos programas, ¿no? Yo empecé a utilizar Inkscape y algunos otros más, y de pronto eso, ¡pum!, me catapultó inmediatamente a un mundo literal nuevo que yo no conocía y que literalmente abrió mi panorama y mi forma de ver el mundo, que fue el encuentro con la cultura libre y el movimiento abierto. En este sentido, eso, insisto, eso, como que todo fue, o sea, fue prácticamente un, un, un pequeño hilo que me llevó a todo este encuentro, porque evidentemente, cuando me encuentro con el software libre y con la cultura libre, pues casi de inmediato me brota la cultura hacker y no vista desde el punto de vista negativo, como muchos medios no lo han querido vender, ¿no? Como esta idea del pirata informático, sino como un grupo de personas eh, que les importa el conocimiento, la compartición de la cultura y el acceso a eh, todo tipo de información pero luego eso me catapultó a las ciencias sociales y estudié un doctorado eh, que tiene que ver con comunicación y cultura y hoy estoy estudiando el segundo doctorado en las en una facultad de ciencias sociales en también una universidad pública y uno de mis temas de investigación son los estudios de género en el área de la tecnología pero eh, otra cosa que también me, me es muy importante decirles desde donde hablo, y créanme que tiene una razón que se conecta con la charla y con lo que les quiero compartir, es que eh, soy una mujer, una mujer de la Ciudad de México, que es un país que tiene, eh, por desgracia, hemos elevado el número de feminicidios. En este país se matan 10 mujeres al día, y por eso es importante decirles que me posiciono como mujer en el, en el sentido de que es peligroso, ¿no? En un país como México todavía tenemos mucho machismo y más en la tecnología. Vivo en una ciudad, en una de las ciudades más grandes eh, del mundo, pero particularmente de Latinoamérica, soy latina, ¿no? Soy una mujer de piel morena. Eh, que tiene muchos privilegios, por supuesto, porque soy universitaria, porque tengo estudios de posgrado, eh, porque soy del centro de, de, de la ciudad, pero también puedo decir que muy probablemente no tengo los mismos privilegios de algunas de las personas que están aquí conectadas, más si son españoles o más si son europeos. ¿no? ¿Por qué menciono esto? ¿O por qué me parece importante? Porque... Creo que todos los que estamos, todas las que estamos conectadas ahora, pues sabemos, y ustedes ya han pasado por él, ¿no? nosotros estamos todavía, este, no ha terminado, digamos, nuestro encierro, aunque ya estamos pasando a otra normalidad, pero estamos viviendo una crisis mundial sin precedentes, ¿no? Nos estamos prácticamente viviendo la mayor eh, pandemia de, de este siglo, y ahí me parece que una de las cosas que nos ha obligado esta pandemia es a cuestionarnos, ¿no? Y para cuestionarnos prácticamente tenemos que mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Incluso hasta físicamente, movernos del lugar. Aunque estemos dentro de nuestra casa, me parece que todas y todos ustedes han visibilizado o han visto el mundo de una manera distinta, la, de, la que les toque vivir, la de los negocios, la social o en la que se desarrolla. Y para poder mirar a otro lugar, tenemos que escuchar a otras personas. Y no tiene nada más que ver con la diversidad, sino de pronto voltear a ver que eh, hay un mundo mucho más amplio de que el que nosotros vemos. ¿no? En ese sentido, me parece que esta pandemia es fundamental porque nos ha permitido cuestionarnos. Nos ha permitido cuestionar nuestras formas de vivir, preguntarnos si realmente esto es importante, si realmente esto nos está llevando a algún fin, si esto realmente nos está funcionando. Evidentemente formas de sentir, cuántas crisis hemos vivido dentro del encierro, cómo nos hemos comportado, cómo sentimos, qué sentimos, ¿no? Y sobre todo nuestras formas de pensar. A lo mejor eso es algo que yo les, les obligo mucho al estudiantado, ¿no? A los alumnos y a las alumnas con las que tengo la fortuna de compartir, y es que cuestionemos nuestra manera de pensar. Y por qué hay que cuestionarlo? Porque probablemente eh, seamos a, a mí esta imagen me gusta mucho porque de pronto no creer todo lo que pensamos es un punto de coyuntura para mirar, innovar y ver desde otro punto de vista. En ese sentido, eh, a mí me gusta cuestionarme mucho, ¿no? <ríe> eh, seguramente tiene que ver con algún tema de la infancia, pero bueno, ya lo estoy viendo en terapia. La cosa es que no creer todo lo que pensamos es fundamental para caminar, para evolucionar y para eh, compartir con otras personas. Y de ahí es justamente donde quiero tomar, porque desde mi lugar, desde esto que ya les compartí, como mujer latinoamericana, no, con ciertos estudios, claro, pero que tiene algunas otras, eh, o, o no accede a otro tipo de, de, de conocimientos o de situaciones, para mí ha sido fundamental cuestionarme cosas, ¿no? Y una de las cosas que me, que me cuestioné prácticamente desde el inicio de mi carrera universitaria, que se vinculó prácticamente con lo social, como les digo, vengo de una universidad pública, eh, ha sido las formas de crear, las formas de hacer y cómo es que creamos lo que creamos, ¿no? Y de pronto cuestionar, no estoy diciendo que estén mal, al contrario, sino replantearnos qué estamos entendiendo por originalidad, por innovación y por otras cosas, ¿no? Y también reconocer que prácticamente cuando innovamos, cuando creamos y cuando estamos generando conocimiento, no lo estamos haciendo solas ni solos. Lo estamos haciendo a partir de un cúmulo de conocimiento que viene detrás de nosotros, ya sea de nuestros familiares, de nuestros amigos o de las personas que admiramos. Entonces, una de las cosas que yo aprendí cuando hacía diseño es que cuando estaba bloqueada, literal, todos nuestros profesores y profesoras nos recomendaban ir a los libros. Ir a los libros, ir a ver... este eh, imágenes, yo en realidad me lleno de, de, de, de imágenes, de postales, eh, de imágenes eh, que me ayuden como a, a, a tener una cultura visual, ¿no? Este libro, por ejemplo, a mí me encanta porque es muy, no sé si lo estén viendo bien o lo estoy apuntando bien, pero este libro particularmente, que parece un panfleto y que parece eh, un libro muy pequeño, en realidad me ha abierto muchas posibilidades de preguntarme qué tanto estamos pensando esta idea de unicidad o esta idea de que somos, solo somos individuos solos y que no estamos generando a partir de otros. En este sentido yo pongo varios ejemplos en los cuales no me voy a, a, a, a meter muchísimo porque yo suelo compartir este tipo de, de, de imágenes con mis estudiantes y las analizamos y hablamos de la historia y tal y evidentemente este no es el momento, pero las traigo de ejemplo porque son imágenes que, eh, pues, prácticamente son parte de nuestra cultura pop y de nuestra vida, ¿no? Digo, aunque sean los más jóvenes, las personas más jóvenes eh, eh, reconocen este tipo de iconos, ¿no? Este fue el logotipo que hizo Milton Glaser en los 70s eh, para promocionar a la ciudad de Nueva York y es icónico, ¿no? Es un, es un, es un logo que, que, que pues prácticamente todo el mundo conoce, ¿no? Pocas personas saben que se llama de Milton es de Milton Glaser, ya tienen Hoy un conocimiento nuevo, ya pueden llegar a decir, mamá, hoy aprendí en OpenExpo, ¿qué? Milton Glaser y son, ¿no? bueno, la cosa es que este logotipo, ¿no? Se ha repetido en múltiples ocasiones y ha tenido un montón de apropiaciones, ¿no? Acá tenemos el de la influenza que ahora queda otra vez muy bien, ¿no? El I Love DF ya nos llamamos Ciudad de México, pero bueno, eh, este fue muy, muy, muy conocido y no solamente en, en términos comerciales, sino también en términos artísticos, ¿no? O sea, tenemos un montón de apropiaciones artísticas maravillosas que han resignificado el logo y ha pasado esto infinidad de veces. Si hablamos con los artistas, con las personas artistas, verán que esto es muy habitual en su mundo. Eh, también en el cine, ¿no? Bueno, en el cine tenemos muchísimos ejemplos maravillosos de artistas y eh, eh, eh, cineastas ¿no? que se han inspirado muchísimo en eh, toda la, la, la serie de obras eh, fílmicas durante toda la cantidad de tiempo que tenemos con el cine en, entre nosotras. Eh, lo que quiero decir con esto es que eh, cuestionarlos la originalidad, más allá de verlo como algo negativo y como la frase de no hay nada nuevo bajo el sol, que a mí tampoco me, me agrada, yo, yo creo que, que sí, ya se han dicho cosas, o que ya se ha dicho todo, pero que no todos estaban escuchando, o que no todos están poniendo atención. Y en ese sentido, volver a recrear estas imágenes y replantear estas cosas a las nuevas generaciones resulta fundamental. Porque de pronto creen que Avengers está innovando ¿no? en, en los efectos especiales, y en realidad eh, Melié ya lo había hecho eh, pues prácticamente 100 años antes. Entonces, re, revisar todas estas cosas nos permiten, más allá de sentirnos mal, porque nunca vamos a generar algo nuevo, creo que nos permitirá reapropiarnos y pensar, ver desde otro lado, y dejarle ver las cosas de manera restrictiva, individual, para pasar a algo más colaborativo, que es justo lo que yo vengo a proponerles el día de hoy. Eh, me parece que uno de los puntos coyunturales, y aquí voy a hablar un poco como académica, en México decimos que son las chavas que nos la pasamos estudiando y nunca tuvimos novio, no, no, no, pero eso no tiene nada que ver. El cambio de paradigma tiene que ver con la creación y el acceso y divulgación del conocimiento que prácticamente ha cambiado y que de eso no queda duda bueno. Ya está súper estudiado como, eh, bueno, algunos autores comparan, ¿no?, internet como el, eh, eh, el, el paradigma eh, que cambió a, a un nivel eh, incluso más que la imprenta. Eso ha cambiado la manera en la que accedemos a la cultura en el siglo XXI, es decir, no es lo mismo hoy la manera en cómo compartimos comunicación o como compartimos información que como la compartíamos un siglo o dos siglos atrás. En este sentido voy a meter mi parte ñoña, nunca la puedo evitar, y, a, y, a, y digamos agarrarme de algunas citas y de algunas eh, que tenía yo a la mano, voy a la mano mi libro para mostrárselos, pero eh, una de las citas que yo quiero recalcar mucho porque me gusta muchísimo es de Margarita Padilla, que justamente es española. Y me gusta mucho Margarita Padilla porque Margarita Padilla, además de escribir, también es una hacker. Es decir, ella vive eh, y siente, literalmente conoce cómo funciona Internet porque le tocó el inicio. Entonces, su reflexión, su forma de vida, su posición, ¿no? Por eso es tan importante situarnos desde dónde estamos hablando... Su, eh, eh, su situación, o sea, su, eh, su, su forma de... Aquí está mi lo que estaba buscando. Es de este libro, esta cita que les comparto, que se llama El kit de la lucha en Internet. ¿no? Entonces, Margarita Padilla dice que los objetos digitales o los bienes culturales digitales tienen características que no las tienen otros, otros bienes y que sobre todo no son, eh, digamos que son únicos de este tiempo. ¿no? O sea, que no ha tenido otro, otro paradigma y que ese es justamente el cambio de paradigma. Los bienes, con, con bienes digitales culturales, o con bienes culturales digitales nos referimos a música, video, cine, este, radio, ¿no? todo lo que podemos compartir por vía digital. Eh, esta presentación, ¿no? Podría considerarse también un bien digital. ¿Qué características tienen? Son baratos de producir, ¿no? Eh, podemos sacar miles de fotos, ¿no? Yo le, cuando me voy a mis viajes y la última vez que estuve en Valencia el año pasado y en Portugal, nos tomábamos fotos, ¿no? Entonces decíamos, ay, me", y, yo, y yo le decía, te pues, tomo otra. Y, y la gente me decía, sí, tómelas, son gratis, ¿no? O sea, sí, tómame más, tómame las que quieras, son gratis. Entonces, son baratas de producir, no se desgastan, es decir, podríamos, aquí hay una pequeña acotación porque algunos materiales, depende de su conservación, se pueden desgastar, pero bueno, en general, no se desgastan, yo puedo pasarles este PDF y no, no, no se le doblan las orillas, como en los libros, ¿no? No rivalizan, es decir, que si yo copio esta presentación, no me quitan mi presentación, yo tengo mi presentación conmigo, y ustedes la tienen, ¿no? Tenemos dos personas en la misma presentación, que por supuesto esta presentación está libre y abierta para compartir. Y sobre todo, algo que me parece muy importante y que es mucho en los estudios sociales digitales, es que entre más se usa, más valor adquiere. Entre más se pasa un meme, yo no sé qué tan populares sean los memes en España, me da la impresión que lo son, eh, pero en México, bueno, somos especialistas en hacer, no estamos en tragedia, hacemos bromas, estamos en, bueno, Vengan en Día de Muertos, ¿no? Para que vean un poco cómo nos burlamos de la muerte. ¿no? Entonces, los mexicanos somos expertos en hacer este tipo de burlas y hacemos memes todo el tiempo. Entonces, eh, entre más se usa, o sea, hacemos el meme, ¿no? Que es un poco ejercicios que le, les pongo a los estudiantes. Hazme un meme que yo quiera compartir, ¿no? Y es esta cosa de, ah, voy a hacer una imagen que todo mundo comparta. Es decir, entre más gente lo comparta y lo vea, más valor tiene. Pero ¿qué hacemos frente a estos paradigmas? Porque estos paradigmas dan mucho miedo. O al menos esa es mi, mi experiencia, que llevo 10 años hablando de estos temas. Nos da mucho miedo porque lo primero que se nos ocurre es restringir. Y aquí es donde voy a empezar y quiero que re recordemos, acuérdense de la imagen, de no crean todo lo que piensan. ¿no? Yo cuestiono eh, mucho los derechos de autor. Estoy completamente a favor de que, nos demos el crédito de la importancia, de la creación de la importancia a las personas autoras, pero también estoy de acuerdo en que tenemos que cuestionarlo, porque eh, mucho de lo que estamos viendo hoy, y sé también que en España, porque eh, ambos, México y España, firmaron el convenio de Berna, son firmantes del convenio de Berna, entonces aunque cambian las leyes, tienen algunas cosas en común. Y una de las cosas que yo cuestiono, o que invito a que nos cuestionemos, como autores, como creativos, como tecnólogos, ¿no? Como ingenieros e ingenieras, es si estos modelos tal cual como están ahora, ¿no? que están basados en objetos físicos, ¿no? quedan con los objetos digitales, es decir, si estos derechos de autor están quedando con los paradigmas o el cambio de paradigma que dice Margarita Pati, ¿no? Si esto está con base en que son baratos, no se desgastan y entonces yo me pregunto si de pronto nos estamos enfocando a restringir, ¿no? Nos da miedo la nueva tecnología y eso no es algo nuevo, no es algo de hoy, no es algo de nuestros tiempos, esto siempre ha pasado, ¿no? Cuando llegó la televisión dijeron que el radio iba a desaparecer, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y particularmente en el caso de los derechos de autor, muchos siguen basados, muchas legislaciones este, internacionales siguen basadas en la restricción. ¿no? Porque sabemos todo lo que no se puede hacer. Eso sí, porque nada se puede hacer, ¿no? No, es, digamos, tenemos un no rotundo, ¿no? Así como mis alumnos cuando dicen, ah, pues mira, el no ya lo tienes, ¿no? voy a pedirle a ver si te pone 10. No, no pongo 10. Pero es esta idea de, pues el no ya lo tienes. Partimos del no. Qué loco, ¿no? O sea, partimos de la negación. En un mundo donde compartimos tanta información, donde... Tener abierta la información del coronavirus podría salvar a la humanidad entera, partimos del no se puede usar. Pero, pues casualmente, como estamos acostumbrados al no por respuesta, pues no sabemos lo que sí podemos hacer. ¿no? Es difícil saber qué podemos hacer y le tenemos que preguntar a la persona autora. Lo cual está muy bien y lo cual estoy completamente de acuerdo. Hay que preguntarle, oye, ¿puedo poner tu foto en mi presentación? ¿No? Pero preguntarle es muy difícil, porque no siempre nos va a contestar y porque, bueno, miren ahorita, ustedes ya están de noche y ya se van a ir a dormir, no es, este, no se van a dormir todavía, son las 8. Y va a ser difícil que me comunique con alguna persona autora que está del otro lado. Eh, pero a lo mejor esa persona sí quiere, ¿no? Y de pronto yo cuando llego con estos temas digo, bueno preguntemos y digámosle a la persona autora que así como puede decir lo que no puede hacer, que también es su derecho de autor decir que sí puede compartir su obra. Es decir, que está en su derecho decir que sí. En ese sentido, la pregunta que hago, ya para acercarme a la recta final de esta presentación, que veo que todavía tengo unos minutitos, pero no quiero correr demasiado, es eh, una pregunta... Eh, que me gustaría hacerles en esta presentación y lo que propongo, y bueno, y proponerles una respuesta, por supuesto, este, no, no quiero que me hagan un ensayo, que estaría muy bien, ¿no? no. Ya califica a mis alumnos. Es, si es posible un esquema, o sea, un esquema eh, legal, o un ponernos de acuerdo, un esquema como ustedes se lo imaginen porque también otra cosa que pensamos es siempre lo cuadrado, pensamos en leyes, pensamos en leyes, y está muy bien, pero, este, vamos a ver si hay otros mecanismos, ¿no? ¿Existe, es posible, un esquema donde la mayoría de las personas se puedan beneficiar y no solo algunos intereses privados? Es decir, que yo como empresa puedo beneficiarme, pero que también permita a los demás que se beneficien como yo me beneficié, o vamos a seguir pensando que la competitividad tiene que ver con el más fuerte, porque además eso Darwin nunca lo dijo, ¿eh? Por cierto. Darwin nunca dijo que el más fuerte prevalecía, sino tiene que ver con la adaptación. Y hoy, en tiempos de pandemia, me parece que una de las adaptaciones es esa, voltear a vernos entre nosotros. Qué casualidad, ¿no? Que si todos nos guardamos en casa, es la manera en la que podemos beneficiarnos entre todos. Entonces yo creo que eso es una gran enseñanza social. Bueno, bajo esta pregunta, ¿no? que me gustaría que incluso ustedes me la respondieran, a lo mejor no ahorita para no brincar el tiempo, pero que lo tuvieran... Eh, como participación en algún momento, ya sea en el, en el QA o si quieren subir al, al, al, al, al, al escenario, ¿cómo se les ocurre a ustedes? No? O sea, ¿cómo, ¿cómo si ustedes, imagínense que les, tienen, les toca decidir, ¿no? Les toca decidir el nuevo orden mundial, ahora en la nueva normalidad. ¿Cómo pondrían ustedes algo donde todos estemos de acuerdo? ¿no? Difícil, ¿no? Es muy difícil. Y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer porque vivimos tiempos difíciles. Y vivimos tiempos de racismo, vivimos tiempos de clasismo, y me parece que estas preguntas, que incluso podrían caer en lo filosófico, son importantes. Mi propuesta es voltear a ver otros esquemas de compartición y ver cómo han funcionado. Que una eh, que a mí me gusta mucho y quiero hacer notar que me gusta, no porque hoy la represente, yo he sido este, activista del movimiento del software libre desde hace 10 años y de la cultura libre, entonces yo siempre promoví las licencias Creative Commons y hasta reciente, recientemente soy la, la, la representante líder en México. Pero digamos que yo ya venía desde antes haciendo esta labor, entonces conozco eh, eh, algunos ejemplos ¿no? de cómo Creative Commons ha funcionado. En este sentido, rápidamente porque estoy casi segura que ustedes conocen este este esquema o, o conocen la licencia de Creative Commons. No me quiero enfocar mucho, o sea, no, no me quiero clavar demasiado en esto porque probablemente las conocen, pero si no las conocen les invito a que vean o volteen su mirada hacia allá. Porque Creative Commons es una iniciativa internacional que tiene entre sus objetivos promover el acceso e intercambio de bienes culturales. O sea, lo que, lo que quiere Creative Commons como organización es que podamos compartir y promover el acceso abierto para beneficiarnos. Y cuando digo beneficiarnos no lo hablo de manera... Mm, romántica, créanme que no. Hoy es fundamental, por ejemplo, una iniciativa que, que está circulando mucho y estamos en un, literalmente, un, un, un congreso, ¿no? un, un evento que apela por lo open, por lo abierto, es dejar abiertos los datos de la pandemia en cada país. Y esto es fundamental porque no queremos o no necesitamos, no nos hace falta que alguien se apropie de eso de manera individual para luego hacer dinero, porque esto, es, esto tiene que ver con la salud y tiene que ver con un tema que nos atañe como humanidad, ¿no? En ese sentido, Creative Commons propone que sean acuerdos, ¿no? Que aquí nadie esté obligando a nadie, sino que sean los artistas, las personas que generan, crean, incluyendo, yo ampliaría científicos, investigadores, artistas, pero también eh, matemáticos, este, sociólogos y demás, a que tengan este acuerdo o estos acuerdos de pares con la comunidad. Que yo te diga, sabes qué, sí te presto mi libro, pero regrésamelo el viernes. Ah, perfecto, ¿no? me lo regreso el viernes. Particularmente, eh, voy a tomar un poquito de agua, particularmente las, eh, la propuesta, de Creative Commons, o digamos el producto más importante de esta organización, son las licencias. Las licencias, como ustedes saben, son un acuerdo, un acuerdo entre pares, que en el que nos ponemos de acuerdo y yo digo y escribo, te presto este libro hasta tal momento. <coughs> en ese sentido, las licencias Creative Commons proponen que sean las personas autoras que partan del sí y que nos digan qué sí podemos hacer con su obra. Porque ya sabemos, bajo los esquemas de copyright y de derechos de autor, que no podemos hacer ciertas cosas. Bueno, ahora díganos qué sí. no Dime los términos y condiciones que tú elijas, pero no los cierres, sino al contrario me dices que no tengo todos los derechos reservados, sino que son algunos Derechos reservados. Y están basados en, una, en, un, en un término que yo estudio mucho en mis clases, sobre todo en, en, en niveles de maestría, y, y, y hablamos un poco de estos términos, que es el copyleft, que a mí me gusta mucho hablar de copyleft y, y de brayar, ¿no?, porque tampoco hay que hay que idealizarlo, ¿no?, también hay que, siempre, siempre hay que cuestionarlo todo, pero particularmente el copyleft, a mí me gusta mucho por el juego de palabras, ¿no?, Copy, left, ¿no? Este juego de palabras en inglés que es el permiso de copia, es si sí te doy chance de que copies, pero también es darle la vuelta, ¿no? Es el derecho de copia, pero también es darle la vuelta en lugar de right, ¿no? De derecha, left, izquierda, que se vincula a ver eh, la C, ¿no? Desde otro lugar. Y obviamente basados en el movimiento del software libre. Somos más de 42 capítulos en el mundo. Uno de ellos es el mexicano, que la verdad estamos tratando de salir con mucha fuerza. Y las licencias Creative Commons eh, están basadas en cuatro ejes, ¿no? Eh, tienes, eh, que estos cuatro ejes se combinan en seis y tienen que ver, eh, sin, estos logos que ven ahora en su pantalla, significa by dame el crédito, es decir, puedes usar esto siempre y cuando me des el crédito. La NC, no comercial, puedes usar esto siempre y cuando no lucres. SA, puedes usar mi obra siempre y cuando... Eh, share alike, lo compartas con la misma licencia, y no derivadas. Puedes usar mi obra siempre y cuando no hagas ninguna derivación de ella. Estas cuatro licencias o estos cuatro ejes se juntan para formar seis, ¿no? Para formar seis propuestas que va de la más restrictiva, que es la que está en la parte de abajo, la de menor libertad, que es dame el crédito, no comercialices y eh, eh, no derives no hagas obras derivadas, hasta la más abierta, que es, eh, permite compartir la obra siempre y cuando se dé el crédito. Ya para terminar, estas licencias Creative Commons tienen la característica, que esto a mí me parece fundamental, porque está, desde mi punto de vista, está... Eh, mmm, digamos que toma en cuenta estos nuevos paradigmas de los que habla Margarita Padilla y otros autores, ¿no? Y otras autoras. Yo agarré Margarita porque me gusta mucho, coincido con sus propuestas. Pero la licencia Creative Commons justo cacha que este tema de lo digital es fundamental. Entonces tiene una capa legible por máquinas, que es un código XML que me dice que esta foto tiene una licencia y esto permite su uso. ¿no? y que tiene tres capas, código legal, legible solo para abogados, código legible para humanos, porque saben que abogados y gente normal son diferentes, pero que no haya muchos abogados en la sala, no es cierto. Este, y legible por máquinas, y legible por máquinas es justo lo que nos hace encontrables, lo cual también sirve de autopromoción. Y bueno, mi, mi propuesta, además de usarles, de, de, de invitarles, a que no solo utilicen las licencias Creative Commons, sino que también las promuevan, que busquen eh, fotografías o que busquen contenidos que sean con derecho de uso, porque ya les dieron el derecho de uso, que también veamos qué tan importante es esto en la educación, en eh, la cultura, en lo social. ¿No? Porque claro que es súper importante eh, hablar eh, desde el término empresarial es fundamental, pero también creo que hay una nueva visión de las empresas que ya no pueden ser tan inhumanas como lo han sido en otros momentos y creo que este tiempo de crisis, que es un poco para terminar, una de las grandes enseñanzas ha sido mirarnos justo ahorita que no nos podemos ver. ¿No? Justo ahorita que no podemos salir de nuestras casas, parece que hay una urgencia por mirarnos, por sentirnos y también por pensarnos. Y de verdad, no lo digo en un plano cursi porque luego dicen mis alumnos, maestra, es que tú eres muy cursi, Irene. No, es que hay que voltear a ver justo ¿no? en lo que nos han dicho que no está bien, ¿no? que es pensarnos en comodidad. Porque yo estoy segura y estoy convencida de que soy porque somos. Yo soy gracias a que, a que aprendí de mis maestros, a que aprendí de cosas, a que vi muchos libros, a que pude estudiar en una universidad pública, ¿no? Y gracias a eso, y gracias a mi posición como mujer latinoamericana, me puedo dar cuenta que también hay cosas que otras personas no ven. Por ejemplo, yo no sé si ustedes tuvieron que pasar por alguna peripecia, una, por alguna peripecia para conectarse. Eh, esta plataforma es maravillosa, es hermosa, me gusta mucho, pero ¿saben todo lo que tuve que hacer yo para poder estar hoy con ustedes? ¿No? En México no tenemos tan buena conexión como la tenemos en Europa, esta plataforma ocupa muchos recursos, es padrísima, pero ocupa muchos recursos, no, te, no necesariamente todos tenemos las computadoras para acceder a ella, ¿no? yo tuve que conseguir una computadora, es decir, hay un montón de cosas que si no salimos y vemos al mundo, creemos que es como una forma de, que creemos que es como nuestra forma de ver el mundo, y créanme que hay una forma allá afuera terrible, ¿no? Y eh, si no nos gusta, como a mí, que no me gusta mucho mi realidad, pues tratamos de cambiarlo día con día. Y para cambiarlo, me parece fundamental pasar de la restricción y de verdad, pensar el bien común como un movimiento revolucionario O sea, ni siquiera como una manera de, ay, bueno, pues es que tenemos que pensar en todos. No, es que no hay otra. No va a haber otra opción a la larga, ¿no? eh, Con esto cerraría mi participación. Me gusta mucho citar siempre a Aaron Swartz, que apeló y siempre luchó porque eh, eh, organizaciones como JSTOR, ¿no? Liberaran muchos de sus, de sus contenidos. Eh, y JSTOR, eh, eh, pues tiene un montón de papers, un montón de artículos académicos que incluso están pagados con dinero público. Y aún así no están librados. Bueno, ahora en la pandemia ya llevaron un montón de cosas, ¿no? Pero Aaron Swartz decía esto, ¿no? Y nos invitaba a decir, si somos los suficientes alrededor del mundo, no solo enviaremos un fuerte mensaje de oposición a la privatización del conocimiento, sino que lo haremos una cosa del pasado. Y yo les invito a que nos unamos a este movimiento. ¿no? Estas son las, eh, los, las eh, redes de ¿cómo es México. Mi nombre es Irene Soria y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Irene, por haber compartido con nosotros uh, todo este conocimiento que a buen seguro nos ha enriquecido. Y llega el tiempo de hacer preguntas. Hay varias maneras de, de hacerla. Tienen en el última de las pestañas, el apartado de preguntas y respuestas Q&A por sus siglas en, en inglés. Ahí pueden dejarnos las preguntas que quieran para Irene. También hasta las 8 de la tarde va a estar abierta la plataforma. Irene va a estar sentada en el primer piso en la mesa Q&A preguntas y respuestas de nuevo para poder atender pues cara a cara cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier tipo de, de comentario repito hasta las 8 de la tarde hora en que, en que daremos por finalizado este primer día de evento. Y por supuesto queremos recordar también que en cada una de las mesas que hay en que hay repartidas por todas las salas pueden interactuar cuando terminemos, cuando nos bajemos del escenario, mientras estemos en el escenario haciendo alguna ponencia o alguna presentación, pues no, no se puede interactuar, pero una de las iniciativas a que Open Expo quiere promover es que pongan su cámara y pongan su micro y les verán solamente los que estén en su mesa. Se pueden cambiar también haciendo doble clic a cualquier otra mesa. Y, por supuesto, para mañana también les invitaría a todos a que rellenasen su perfil, todos aquellos que quieran, puesto que puede ser mucho más significativo eh, que verles o localizar a cualquier conocido con quien quieran hacer networking. Así que, bueno, tenemos eh, la primera de las preguntas, aunque antes, eh, como es la última ponencia del día, también quisiera invitar aquí al escenario al CEO de Open Expo, quien ha ideado y ha hecho gran parte de este trabajo que estamos disfrutando en esta primera jornada, jornada inaugural. Filipe Lardín, hola Filipe, ¿qué tal? Hola, pues bien, pues mira, yo he pasado toda la tarde aquí pasando de, de una sala a otra, viendo pues un ratito a Irene, a Esther, a Borja. A Fernando, eh, hablando de ciberseguridad, hablando del sector público. Si quieres, pues eh, ahora aparezco al final. Vamos a dejar el tiempo de las preguntas, ¿Las preguntas? y respuestas eh, para, para Irene. Que si alguien se anima a subir al escenario, que, que yo creo que es el paso y el salto que no que nos falta, ¿no? Que alguien se, se anime. ¿Alguien que yo se anime, creo no, que, que. la que mano y lo subimos al escenario y le vemos. Es tan divertido que. que, tuvimos, que a subir. Sí, sí, sí. Eso. Sí, Pablo Daniel no pregunta que se si puede pregunta, repetir ¿sí? el título del libro que habló sobre internet. Yo no sé si era el, el, el, el, el del kit o era el anterior, ah. porque antes también cuando es, ese es uno de ellos. Ah, Hay uno, híjole, es que a mí me agarran ese. En el punto ñoño y no me diga, pero creo que es este, ¿no? Sí, es pero el kit de la lucha Internet, cuando enseñabas de otro, Padilla, el primero ese, es, creo es. eso es. También preguntaban en el chat general, preguntaban sobre, sobre el título y el, y el autor. Así que si ¿sí nos recuerdas los dos. Este se llama Roba como un artista, de Austin Cleon. Eh, también, si no mal recuerdo, está disponible en Internet. El segundo que mostré es este, el kit de la lucha en Internet, que también está descargable y libre en Internet. Y este que no mencioné, pero que les recomiendo mucho también, es la, una historia de la música, que también es súper, súper interesante, que recién lo sacó. Es un cómic buenísimo que rompe el paradigma justo de decir que eh, la música que, que conocemos como hoy es, está pues, plagada de estos toques de otros lados, ¿no? De, to de retomar de otro lugar, el remix, la famosa cultura pues, eh. del remix. Eso. Uh. No sé si respondo. Pues, eh, Pablo, entiendo Creo que sí, que, sí, ¿no? que ya con en todos los, los, los libros que has enseñado a, a, a alguno de ellos se, se refería. Yo pensaba que era el primero porque se hizo una pregunta, ya te digo, en el chat general, eh, el de ropa como un artista, efectivamente, y el kit de la lucha en Internet. Ahí están los dos, así que, que ya con eso, pues, completamos. Eh, no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer a través de, de este apartado de Q&A, y si no, como decíamos, Irene, está hasta las 8 de la tarde, hora en la que hasta la que pueden hacer networking en cada una de las mesas particularmente o que pueden pasarse para comentar, para pues igual que están dándole las gracias y felicitando por el chat general, pues también incluso para eso, para felicitar a Irene por habernos compartido tanto conocimiento y habernos hecho disfrutar durante este rato en esta última charla del día, de este primer día inaugural de OpenSpo Virtual Experience. Hay otra pregunta? Pregunta más, que nos llega de Ana. ¿Cómo fueron tus Ajá. inicios en Creative Commons? Ah, Pues rápidamente, porque creo que nos queda poco tiempo. En realidad yo comencé en Creative Commons de manera voluntaria. O sea, yo no me unía ni a la organización ni nada. O sea, yo empecé a dar clases promoviendo las licencias... Este, en redes sociales diciendo que estaría bueno que los utilizáramos o a sea, cualquier lugar que me mandaban como consultora o me, o me o mis servicios pues yo proponía ¿no? las licencias Creative Commons y como tiene muchas ventajas, pues a la gente le empezó a gustar entonces así empecé como activista, ¿no? activista del software libre y luego de, de Creative Commons y eventualmente lo que fue pasando es que pues mi trabajo afortunadamente llegó a muchos oídos internacionales y eh, pues me invitaron me invitaron en Creative Commons Internacional, apenas hace el año pasado, a formar parte ya más, más formal de, de armar el, el grupo Creative Commons México, y pues mis compañeros y compañeras tuvieron a bien pues, elegirme como la representante, yo creo que porque soy la mañaña del grupo, no no sé, creo que no sí, te sí, se dice en se, España. Se usa, se ¿sí, usa también. Pero es, Siempre tiene ¿sí? sus particularidades, pero sí se usa, se usa lo de se usa. Yo, yo creo que era la, la más ñoña, y dijeron, pues Irene, que es la más entusiasta y la que va a chambear. <ríe> Entonces, <ríe> porque ella se ve que sí va a hacer las cosas. Este, pues bueno, por eso, así fue. Pero aprovechando que es una chica la que pregunta, pues bueno, es hacerlo, ¿no? Y, y, y confiar en una y no dejar que te digan que no, porque como les digo, en México, creo que en partes del mundo, pero en México sigue habiendo mucho machismo, ¿no? Entonces, también... Es importante hacernos oír. Sí, veía ¿no? también en, todos aquí lados, en redes sociales también que estaba comentando Manu Sánchez en Twitter. Interesantes reflexiones sobre el nuevo paradigma de la compartición de contenido por Creative Commons se adapta a obras desde hace siglos lo digital elimina los costes de producción y hay mucho desconocimiento sobre licencias y eh, la verdad que hemos podido ver durante eh, pues tu tu ponencia y eh, pues ha sido un placer eh, un placer tenerte eh, disculpa Paco que te robaba y el el, haces eh, la, ha, la, haces la, muy bien porque la, te, iba, te, yo te iba a pedir la que, que, que despidieses tú y nos recordases, eh, bueno, porque nos quedan 15 minutos eh, para poder sentarnos en la mesa Q&A, en la primera planta, para, para hablar con Irene directamente, aquellos que quieran, o para interactuar los que estén en la mesa. Quiero recordar también, volver a recordar, que pueden compartir eh, con el hashtag eh, que tienen en esa pizarrita, que está en la parte central prácticamente, al, al lado de, en, del escenario y que de vez en cuando recordamos en los, los warnings. Y, por supuesto, que mañana volvemos a estar aquí a la misma hora con un programa que, por eso, quería que Filipe que lo, lo recordase rápidamente, nos destacase y, y les esperamos de nuevo a todos aquí y ahora todavía hasta las 8 de la tarde con networking porque seguro que van a sacar pues a muchos conocidos, se van a encontrar con otros que ya conocen y van a salir sinergias importantes. Así que yo me despido. Irene, muchísimas gracias. Les Cedo la palabra a Filip y mañana nos volvemos uh, a ver gracias. y contigo pues todos en la mesa QA en cuanto abandonemos nosotros el, el escenario en el que ya se puede interactuar. Gracias. Por... Claro que sí. Y invitadísimos a, a México también, ¿eh? Perdón, cuando todo esto acabe, hashtag cuando todo esto Muchísimas acabe... Muchísimas gracias, por allí, por allí andaremos seguramente en algún momento. De hecho, muchas veces eh, Manuel Laro de, de LabSol eh, me dice muchas veces allí que vaya a Zacatecas. Eh, entonces, pues, ¿habrá que, ¿habrá que ir en algún momento por allí o a, a Ciudad de México? Ah, pues mira... Eh. Entonces habrá, habrá que ir por allí, eh, no sé si en unos meses o de aquí a, a 2021, pero por allí, por allí andaremos. Muchísimas gracias, Irene. Y gracias mañana usted. pues seguimos con más y, y no mejor, ¿no? Eh, al final aquí tenemos, hemos tenido pues una, una tarde muy interesante, tarde aquí en Europa, mañana eh, pues en Latinoamérica y en el Norte de América con eh, pues eh, los cuatro tracks, tres en español, uno en inglés. Y de hecho mañana eh, empezamos con una keynote, eh, esta vez de eh, Jim Jagieski, que es cofundador de eh, Apache, eh, de la Apache Software Foundation y eh, pues también acaba de entrar en el OSPO de, de Uber hace, hace muy poquillo, hace un mes, mes y poco. Y primeramente pues eh, nos hablará pues del Travel Tells, eh, los 20 primeros años del open source y luego pues eh, pasaremos a, a entrevistarle en eh, la sala Oracle eh, MySQL. Luego, eh, pues a partir de las 5 ya se abren todas las salas y tendremos pues en la sala ARCIS eh, una ponencia de Virginia Cabrera que es de controlar a confiar, el nuevo modelo de liderazgo. En la sala IBEXA pasaremos a hablar con Adlair Cerecedo eh, sobre inteligencia artificial. De hecho, eh, mañana... Toda la tarde de la sala IBEXA está dedicada a inteligencia artificial, eh, tanto con Aleir eh, sobre la evolución a un nuevo, un nuevo paradigma, eh, luego con David Caravantes, que es inteligencia artificial e integridad académica y luego pues con Francisco Javier Moreno que es combinar inteligencia con small data como herramienta de valor empresarial. Entonces hemos tratado eh, pues de, de aunar eh, las charlas por temáticas. Hoy por ejemplo en la sala ARCIS eh, pues hemos tenido varias charlas de, de ciberseguridad también. Pasando a la sala Oracle y SQL entonces empezamos con la keynote de Jim y eh, luego eh, charla de MySQL 8 con Freddy Descamps. Eh, un overview y discovery eh, pues de un nuevo mundo. Luego pasaremos a Critical Success Factors for Open Source Implementation en el eh, Public Services. Con GIS y Lenius. Y eh, terminemos con la Free Software Foundation Europe con Lucas Lasota. Sobre shaping the future of the internet with free software. Y la última sala que eh, pues empezará a partir de las 5 eh, de la tarde, una vez que pase la keynote de Jim, es eh, la evolución del proceso de producto en eh, OnTrack, eh, liderado, bueno, liderado, moderado por eh, Rosa Cano, eh, donde pasan de 50 a 40 personas. Vamos a, a escuchar la, la, la experiencia y, y el, eh, la evolución de, de, de truck eh, Luego pues eh, con Gianluca, Pugliese, la nueva industria de la impresión 3D y manufactura distribuida con materia sostenible. Eh, también vamos a ver, pues imagino que eh, pues, la impresión 3D, verdad que hemos oído o, o, escuchar bastante, de hecho eh, Paco y yo que estamos allí con el podcast de Coronavirus Makers, eh, pues se ha hablado mucho de, de, de impresión 3D, yo creo que que a estos momentos está dando un buen empujón a, a, la, a la impresión 3D. Y luego terminará pues la sala Tuba y con eh, una mesa redonda innovando en productos digitales en tiempos de cambio. Así que... Un buen programa, eh, pues a partir de eh, las 4 menos cuarto de la tarde eh, Central Europe Time y eh, por la mañana, pues dependiendo del uso de horario, eh, pues las 8, 9 o 10 de la mañana, eh, dependiendo si estamos en eh, Río de Janeiro, en Ciudad de México o en Santiago de Chile o si estamos en Miami. Eso pues ya depende de, de cada uno. O Buenos sí. Aires, que he visto también que había gente de Argentina, no quiero olvidarme y enfadar no, a la nadie. De Colombia también, Ecuador, es. hemos visto de, de diferentes claro. países a los que saludamos uh, desde aquí y agradecemos a su, su participación. Bueno, y podemos uh, ya dar por finalizada esta, esta tarde en esta en esta sala, en la que todavía se pues, queda hasta las 8 de la tarde, para que puedan compartir en las mesas. Ya saben, solamente les van a ver en las mesas donde ustedes estén, si quieren ir cambiando de mesa, buscar una persona en concreto, pueden interactuar, pueden compartir con el hashtag a través de las redes sociales y, por supuesto, mañana les esperamos aquí, empezando, empezando con esa keynote interesante y después las diferentes conferencias a las 5 de, de la tarde, Filip. Sí, a ver, os esperamos y, y también eh, os podéis invitar, es decir, pues que si conocéis otras personas que les puede interesar, tan fácil como pasarle el enlace de la landing donde está toda la información para poder acceder. Eh, de hecho, eh, hoy se han conectado más de mil personas eh, pues en las cuatro salas durante todo el día y, eh, pues, esperamos que durante los cuatro días de conferencia se conecten entre tres y 4 mil eh, personas, pues, en todos los contenidos. Así que agradeceros a vosotros que sois eh, una parte importante de la asistencia y ahora me callo y os dejo, pues, con la parte de networking. Y muchísimas gracias a ti, Paco, por, por la presentación y moderación de, de esta sala y, y, y por todo el apoyo que brindas a Open Expo. Gracias a vosotros. Os dejamos ya en la mesa Q&A. Estará Irene y los participantes de cada mesa pues podéis interactuar todavía hasta las 8 de la tarde. Os esperamos a mañana. Open Expo Virtual Experience en su segunda jornada. Gracias. Hasta luego.